<risa> bueno, bueno <risa> No te escuchó me viviste corriendo un poco más disparando y el tipo no te escuchó Estaba en un recumple Está en un tremendo cumple Brawl B <risa> Uff Muriel de B, creo que hay otro No, falso alarma. Que de pasa, de Gracias por la granada. No sé quién es el pelotudo que se fue a morir ahí, pero bueno. No, no se murió de la tirante T. Después sí se murió. Nada, amarillo. Voy medio. Hoy no hay nadie en B. Gente medio. Ah, te ayudo. Se aguanta. Vamos a. No, que uno No, no lo fue quedó. Tienen uno ahí Bueno la rampa amarillo Atrás, atrás amarillo, atrás No, no lo mato el compañero. Los amigo shiftea un poquito, loco. Creo que no le anda el botón. Bueno. No veo. Okay. No, no, okay, no, no. ¿Qué? No lo busquen, ¿no? ¡Refusea! cachete dijo de ponerle bueno hoy medio. ¿Y eso es Molo? No, amigo. El Molo explotó en el cielo. Creo que tiraron como 5 molos a Conector y no, ninguno cayó ahí ¿Serán platas 2? No, deben haber empezado a jugar hace todo ¡Pasá, no hasta Moscú! <risa> Que les pasa, rampa de <risa> Se le veía todo el brazo que. ¿sí? Me cago de frío ¿Por qué hace? ¿Muerto uno a palacio? ¡Cabeciño! Brasil es el peor país del mundo de aquí queda ¿Cómo quedan, cabeciño? No veo nada. Plan planto. Conector menos 78. Hay una 7. <risa> Se fue de No hay cara, mano. para dónde, manito. Para CT, creo No sé. Conector. Vamos. Oh, En ah, no, no, no, no. ya sé el programito el pinche de bomb. Smokey man ah Ay, casi casi Ay, tenía manito man. Smokey okay. tenía dos flashes no Ay. Vos decime dónde vamos verde. No, atrás. ¿Cómo les entró? Uh, se durmió. a ah, no, atrás, atrás, rampa Era uno solo Eh, nada no, creo, escucho humo B no es El amarillo gachadito ahí. No, si usted seca faqueado lo amigo no, no estaba FK No, lo quería trasear, le fallé Fue no, malo Uy, me subieron